familia! ¿Cómo estáis cracks? Soy Mister de Neox y chicos, hoy estamos en un sitio que no estáis acostumbrados. ¡Hoy no estoy en mi casa! Estamos en un Así que chicos, no os quería dejar sin vídeo Por lo tanto, hoy tenéis nuevo vídeo Hoy es miércoles de Champions y además juega el Madrid Si crees que va a ganar el Madrid, deja un poderoso like Y si crees que va a perder, deja dos likes en el vídeo Novedades increíbles de Fortnite han sido filtradas estos días Y os lo voy a explicar absolutamente todo Antes de todo familia, pueden dejar su poderoso like en este vídeo Que eso apoya muchísimo, muchísimo, muchísimo Y suscribirte si no estáis suscrito todavía Es súper importante que te suscribas Porque aparte de que el YouTube te va a enviar los vídeos nuevos que yo suba Estaremos a punto de llegar al medio millón de suscriptores Y eso solo pasa una vez en la vida Así que familia, por favor, todo el mundo suscribiéndose ya Código de creador en la tienda de Fortnite, Mr. NeoX. Como siempre apoyáis un montonazo el código Así que chicos, os lo agradezco muchísimo de corazón Seguir apoyándolo y os lo seguiré agradeciendo siempre Y os prometo que este año tendréis buena suerte y como siempre el sponsor del canal Es G2A, siempre buscamos Los mejores sponsors para vosotros Solo cojo sponsors que realmente Vayan a haceros algo positivo A vosotros y que vosotros salgáis beneficiados Así que aprovechados de los descuentos Que tiene G2A en su página web De videojuegos, packs, skins Pavos, tienen de todo En la página de G2A y mucho más De lo que tú crees que vas a encontrar Así que pásate por su página web que la tienes debajo en la primera Línea de la descripción para enterarte De todas las novedades que van llegando a su página y todos los descuentos que a diario van haciendo, incluso hay cosas gratis, seguro te estará encanta. Así que sin más tiempo que perder, ¡empezamos con el video. Niox, ¿cómo que hay más filtraciones ahora? ¿Qué ha pasado? Apple versus Fortnite es lo que ha pasado, amigos. El juicio de Fortnite versus Apple se va a celebrar muy pronto. Y la batalla ha dejado por su camino muchas filtraciones que nadie se esperaba. Estas dos grandes empresas quieren pelear. Y por medio hay filtraciones que yo las he cazado. Ya sabéis que este problema entre estas dos empresas viene desde hace bastante, bastante tiempo. Ya subimos vídeos en el canal acerca de ello además justo cuando sucedió Seguro que conocéis el famoso vídeo de Apple Y al parecer lo que pasó es que Fortnite filtró o Apple filtró No lo sé quién fue de los dos Pero uno de los dos creo que Fortnite filtró información de un PDF que no debía ser filtrada Así resumidamente Así es como empezó el gran problema Así que hay grandes probabilidades de que todo lo que te voy a contar en este vídeo Sea real y se cumpla dentro del juego Comenzaremos con las colaboraciones. Las colaboraciones secretas de Fortnite son, en primer lugar, ¡uh! Lebron James. ¡Uh! Triple. ¿Qué ganas tenía de ver esta colaboración en el juego? Madre mía, sí que ha tardado eh. Una skin robótica que no sé quién es, la verdad Podéis insultarme en los comentarios si queréis Porque no sé quién es Una nueva colaboración con The Rock Seguro que sí que sabéis quién es The Rock Es muy famoso Dwayne Johnson Una nueva colaboración con Ariana Grande Lady Gaga también Y es que aparte van a tener su propio concierto dentro del juego Así que ya sabéis que dentro de Party Royale siempre hay conciertos Y estas dos grandes estrellas Van a estar incluidas en el cartel. Ahora viene la creme de la creme amigos. La colaboración. Ahora viene Naruto. Uh -huh. No me lo puedo creer, tenía mil ganas de traer a Naruto al juego porque ha tardado tanto Fortnite en traerlo, pero si tenemos hasta el baile dentro del juego, ¿cómo puede ser? No me lo puedo creer, de verdad, ¡qué locura increíble! Una colaboración con Naruto, chavales. Es la colaboración más excepcional que hay de todas las que se han filtrado, seguro. Fortnite sabe muy bien, aparte, que una nueva colaboración de este calibre, amigos, es otro nivel... ¿Cuántos de ustedes les gustaría ver esta colaboración de Naruto en su juego favorito de Fortnite? Estoy seguro de que no hay nadie en absoluto, nadie de toda la Neox Army que no le guste Naruto. Comenten en los comentarios de todas las que hemos enseñado hasta ahora cuál es la favorita tuya y cuál te gustaría ver antes en el juego. Y atentos, porque si hay una colaboración con Naruto, ya sabéis que Naruto y One Piece... Tendremos prácticamente seguro si esto sucede una nueva colaboración también con One Motherfucking Peace Y eso no pasa todos los días, amigos. Si te gusta el anime, seguro que te gustan estas dos colaboraciones. Además, ya sabéis que el gran baile de Naruto, <risa> ya sabéis de cuál hablo, está dentro del juego desde hace bastante tiempo y no sé cómo es que la skin no está ya. Yo creo que lo tenían guardado, reservado para algún momento especial. Hmm, Fortnite. Te hemos pillado, perra. Y después de la pedazo de colaboración anunciada que os acabo de enseñar, también tenemos una nueva con Kill Bill. Otra colaboración preparada con los Juegos del Hambre Creo que esta es la segunda colaboración que más me gusta de todas las... Bueno, Lebron James también me gusta Esta, Lebron y Katniss Everdeen van a ser las tres favoritas del Tito Neox Muchos seguro que la conocen, es súper famosa la saga de los Juegos del Hambre De hecho, hasta en Minecraft han hecho una imitación de los Juegos del Hambre De hecho, creo que en muchos juegos, no solo en Minecraft Así que seguro que sí que la conocéis Por fin tenemos algo importante en el juego ¡Sí! Después de todo esto que os acabo de decir, si vais a Fortnite en el juego en el modo de Party Royale tendremos un nuevo modo de juego o una nueva mini evento, un nuevo mini evento de básquet. No sé si tendrá relación con LeBron James directamente o si es que solo han metido este minijuego de básquet dentro de Party Royale. Me imagino que habrá recompensas y que habrá regalos para que ellos consigan completar el desafío. Además también tenemos a LeBron. Y acción en Party Royale programado. Aparte de ser una colaboración de las skins, por ejemplo, de LeBron James, que seguro que llega también, lo tendremos dentro de Party Royale. Así que chicos, muy atentos al juego. Y la guinda del pastel, amigos. La guinda del pastelito. Fortnite Mundo Abierto. Minecraft si tiene que temblar con algún juego No es con Hytale Porque Hytale era el juego que Minecraft más temía Que fuese a llegar al mercado Y la verdad es que no es para tanto Pero Fortnite mundo abierto Fortnite mundo abierto ¿Qué? Chavales, siga llega Fortnite mundo abierto Si de verdad se cumplen estas filtraciones Os prometo que Fortnite cambia de nivel Fortnite se convierte en el mejor juego De toda la historia de los videojuegos Porque ¿en mundo abierto es imposible que no le guste a nadie O sea, a todo el mundo le gusta Fortnite mundo abierto Es como GTA, es como Minecraft Puedes andar por donde quieras Puedes hacer lo que quieras Mundo abierto Sin tiempo, sin tormentas, sin... Tú mismo vas por la jungla, recolectas un jabalí, recolectas madera, te creas tu casa. Es una locura, hermano. ¿Qué les ha parecido de todas las filtraciones? ¿Cuál es tu favorita? Pensar que todo lo que he dicho tiene su argumento real y su documento oficial dentro de los archivos del juego. No me he inventado nada. Todo está dentro de los archivos y se ha filtrado gracias a la gran batalla de Fortnite contra Apple. ¿Quién ganará? Chicos, muchísimas gracias por verme un día más Espero que os haya gustado este vídeo Estamos en el hotel y bueno, se ve el fondo un poco diferente Pero sigo siendo yo Así que chicos, muchísimas gracias por vernos un día más Deja tu poderoso like, eso apoya muchísimo Y suscríbete al canal si todavía no estás suscrito Nos vemos en el siguiente vídeo, cracks